Mónica y Rosana queremos daros un grandísimo abrazo, felicitaros el año, agradeceros todo el tiempo que habéis estado con nosotros, tanto aquí físicamente como en redes, y eso, Feliz Navidad y pronto. año tradicionales que somos nosotras.